Hablamos ahora de incendios, el que ayer tuvo lugar en Miraflores de la Sierra, en Madrid. Hasta allí se desplazaron medios de Infocam de Guadalajara. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha enviado algunos de sus medios para luchar contra el incendio forestal originado en Miraflores de la Sierra, en Madrid, que hoy por hoy evoluciona favorablemente y está estabilizado después de un intenso trabajo durante toda la noche, según ha informado Luis Villarroel director de emergencias de la Comunidad de Madrid. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 tuvo que pedir ayuda activando este domingo el nivel 1 del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, todo ello por la coincidencia del incendio de Miraflores con el de la granja de San Ildefonso en Segovia que avanzaba hacia la Comunidad de Madrid. En concreto, según informaba Planín en su cuenta de Twitter, Castilla-La Mancha tuvo que enviar dos helicópteros y una brigada helitransportada de Guadalajara con el fin de poder ayudar a las labores de extinción con el resto de dispositivos locales y municipales. De los trabajos de extinción participaron, además de los medios castellano-manchegos, entidades Bien, lo vamos a sacar por locales son la producción de Flores de la Sierra, Guadaliz de la Sierra y de Colmenar Viejo. Y no abandonamos el tema de los incendios en este caso para contarles que Mariano Terol será el encargado de presidir GEACAM en Guadalajara, una persona con un amplio bagaje en el terreno político. La empresa de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, Gacam, ha constituido el Consejo de Administración que generará la actividad de este organismo público dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible durante los próximos cinco años. El presidente será Mariano Teruel, natural de la localidad de Checa, un ingeniero agrónomo que destaca por su amplia carrera política. ...Teruel aterriza al frente de Geacam... ...en un verano con condiciones climáticas adversas... ...según nos comentaba el consejero de Desarrollo Sostenible... ...José Luis Escudero. ...puesta en marcha una campaña también... ...muy ambiciosa dirigida en este caso a la opinión pública... ...para decir eh, con claridad que todos somos eh, responsables... ...a la hora de prevenir los conatos y los eh, incendios... ...y en ese sentido... También hay que decir ¿no? que las condiciones eh, climáticas son más adversas que la campaña, por ejemplo, pasada. Tenemos altas temperaturas, tenemos un bajo nivel, además eh, de precipitaciones, y también estamos sufriendo rachas de viento muy eh, elevados. Y eso ha hecho, por ejemplo, que se duplique el número de conatos de incendios respecto al año pasado. El consejero de Desarrollo Sostenible considera que GeaCam es una referencia a nivel europeo pero también nos, ten, nos tenemos que sentir muy orgullosos, desde el gobierno regional lo estamos y el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha y de Guadalajara lo está, de ese dispositivo de hombres y de mujeres que, eh, bueno, pues eh, preservan nuestros recursos eh, naturales y en definitiva también, bueno, que se dedican a la extinción eh, de incendios. Más de 500 personas en la provincia de Guadalajara que desde luego, como digo, están a la cabeza en cuanto a Capacitación Son una referencia en materia de extinción de incendios, no solamente en España, sino también en Europa. Y yo, como titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en nombre del Gobierno regional y de la ciudadanía, como digo, me siento orgulloso de ellos. Y quiero agradecer a agentes medioambientales, a trabajadores de Ejeacán y de la Consejería el esfuerzo que realizan en estas fechas. La empresa de gestión ambiental de Castilla-La Mancha cuenta entre sus competencias con las materias de prevención y extinción de incendios, la gestión integral de los residuos, el desarrollo territorial, la gestión y explotación de actividades económicas vinculadas con los recursos o valores medioambientales, así como la prestación de servicios públicos en la región relativos a la conservación y mejora de la calidad del medio ambiente y del desarrollo rural.